Muy bien. Vamos a empezar hoy con una frase del maestro Wei, con una reflexión. Cuando aparece tu amor, Mingyue, tú puedes darlo de forma incondicional. Al mismo tiempo, recibes ¿eh? ese amor desde ti mismo para ti mismo. Y ese amor que envías ¿eh? va a retornar a ti desde el mundo más tarde o más temprano <risa> empezamos con esta certeza con esta con esta buena reflexión del, del maestro Wei y vamos a empezar en ese en, ese, en esa experiencia de de estar practicando Mingyue Kung Fu el estado de conciencia pura, autoconsciente, el darte cuenta de ti misma, de ti mismo en cada instante de la vida cotidiana y en cada instante de estar en, en casa, de repente solo, de repente en la familia, siempre estar observando es como eh, lo que nos plantea el doctor Pan Ming, observa en cada instante cómo está tu corazón, cómo, cuál es el estado de tu corazón, es observar ese estado min Mingyue. Minyue se observa a sí misma. Y hoy, esta mañana, bueno, esta mañana tuvimos algunas, algunas experiencias bien bonitas que voy a tratar de compartir también aquí. Pero esta mañana, con respecto a, a, lo, a, a lo observa tu corazón, eh, pues, pues simplemente pues, esta mañana pues, hemos experimentado y explorado eh, las frases ¿eh? de vuelta esas cuatro frases, cómo cambian nuestro estado y hemos ido un poquito más allá a lo que introduce cada frase, que es el yo soy. <ríe> Así que bueno, yo creo que ya lo compartí en este grupo, eh, vamos a vivir la experiencia, vamos a, a cortar un poquito esta comunicación que es, si vienes desde el estado Minyoé, en nuestra tendencia muchas veces es a estar en el estado de la mente. Y entonces ahora vamos a entrar en nuestro estado Minyue para hacer todo todo lo que nos toca hacer. Rápidamente ¿eh? entramos a nuestro interior y vamos a disfrutar de la experiencia de estar de pie. De pie, desde el estado Minyue, vamos a empezar a transformar todas nuestras aguas de Chi. Una forma muy fácil, sencilla, rápida, que es muy natural, es que cuando nos ponemos de pie ya se transforma nuestro estado simplemente entrando en la conciencia al interior, observando la tierra, el cielo. Esta mañana decíamos... Que el chi de la tierra no sólo está en la tierra en lo que pisamos con nuestros pies el chi de la tierra nos atraviesa continuamente y nos sobrepasa el chi del cielo nos atraviesa continuamente y nos sobrepasa el chi de la sie del cielo y de la tierra de la ciela y el tierro <risa> continuamente se intercambian a través de nuestro cuerpo ¿m? y somos un intercambio permanente con la naturaleza es algo inevitable lo único que hacemos en, cuando practicamos chikun, cuando practicamos esta ciencia del darnos cuenta ¿m? del despertar es justamente eso abrir nuestro corazón y nuestra mente a caer en la cuenta de lo que es. Ahora cielo, tierra y ser humano somos uno, los pies están juntos, pa y elevado y el mentón hacia atrás, estira toda la columna cervical, estira toda la columna dorsal y lumbar, el coxis bajando y la coronilla subiendo, Respirando suave y profundo, entramos a nuestro interior, observamos desde el centro de la cabeza. Decimos el sonido. Mm, mm, mm. El sonido ¿eh? es la llave la puerta al silencio. Mm, mm, mm. Es como un arrullo que no quiere decir nada. Mm, mm. Es el arrullo que siente el bebé cuando la mamá le va a dormir. Mm, mm. Pero este arrullo es para despertar a nuestra conciencia pura. Pero ella solo despierta cuando se enfoca en sí misma, cuando entra al interior y suelta todo el mundo material. Y se da cuenta de que no hay nada que sea más importante que explorar, explorarse internamente, descubrirse. nos vamos a ir dar, dando cuenta paso a paso. observa la cabeza escucha el interior y capta todas las transformaciones. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus pies? ¿Dónde está el cuerpo ahora? Y todo plantéatelo con una sonrisa porque la vida se ríe, la vida no es tan seria. Mm. Mm. Mm. Mm. No te dejes arrastrar por las guerras externas. Mm ni por las guerras internas. Como decía un nativo de Norteamérica en los peores momentos mi pueblo danzaba y cantaba y manteníamos un estado alegre Pasara lo que pasara. Mm. Mm. Mm. Observa cómo cambia la temperatura. Mm. Sé consciente. Estira bien la coronilla. Retrae un poquito el mentón. Mm. Observa la primera cervical, el atlas, la segunda. Mm. Mm. Observa el coccis hacia abajo y cómo toda la columna se abre. El cuerpo de cada vértebra se expande y el espacio entre cada vértebra se abre, el pecho se hunde y se relaja, los hombros caen, los brazos cuelgan de forma natural, las axilas existen como huecos, el ombligo busca a mi la zona lumbar, Mm. Observa la articulación de la cadera, observa las rodillas y los tobillos, observa los hombros, los codos, las muñecas. Mm. Mm. Y balanceamos suavemente adelante y atrás. Mm cuando sientes que tu estado de conciencia está más sereno más estable dices más suave y más prolongado el sonido Relajas la intención de decirlo. Observa el perineo. Huillín mm. cerrado. Hacia arriba los esfínteres amablemente cerrados y hacia arriba. Mm. Y ahora lleva el peso del cuerpo a los talones y desliza las puntas. Lleva el peso a las puntas y desliza talones y haz el gesto de sentarte. Y al, al hacer el gesto, observa tu periné, observa tu chi hacia mi men, observa el pecho relajado. Y vamos a comenzar a subir y bajar. es esa conciencia pura. Clara, autoconsciente, se da cuenta de sí misma, se observa y cesan todas las contiendas internas. Desaparecen todos los tengo que, tengo que, tengo que, no tengo tiempo, no tengo tiempo, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, desaparecen por completo. Desaparece toda la presión mental y toda la presión física, energética se disuelve. No, solo hay en, y en ocupa todo el espacio-tiempo, de la cabeza a los pies, de la piel a los huesos, de los huesos a los órganos internos. Desaparece toda la presión mental. Solo hay en, solo hay estado, minyue, y todo el chi del cuerpo comienza a igualarse. Hay una sonrisa, hay un chiste universal. Sé, todos los misiles de corticoides, de cortisol, desaparecen. La sonrisa es la señal que libera todas las hormonas del bienestar Hay una respiración que llega profunda, hay un alivio general, hay un no hacer y no querer hacer nada, hay un vivir la experiencia. ¿Qué fue primero, la sonrisa o el amor? ¿El amor o la sonrisa? Todo es perfecto ahora. Todos estamos vibrando nuestra agua y mientras la vibramos la vibramos a nivel del ADN a través del sonido en y a nivel de todo el sistema nervioso, de la completud de cielo, tierra, naturaleza y ser humano. Siempre fuimos uno. con todos los reinos, animal, mineral, vegetal, con el Hun Yuan Chi original, con toda la conciencia general humana, Se acaba el totalitarismo de el pensamiento intelectual racional. Descansa y se pone al servicio. Descansa. Observa cómo el peso del cuerpo está ligeramente hacia adelante, a la parte anterior de los pies. Y ahora detenemos. Y ahora vamos a levantar un talón y el otro de forma alternada, con los brazos colgando. es diferente al otro, a la otra vibración, estamos corriendo sin correr, suelta, Minyue, mm. es consciente de todo, mm. de la cabeza a los pies, ¿Dónde está la piel? ¿Dónde están las membranas, los músculos y ligamentos, tendones y huesos? Esa sensación diferente bien vale diez mil sonrisas. Dice algún maestro que detrás de cada persona que se libera, hombre o mujer, hay cien mil personas que podrán liberarse. Ahora eleva los brazos y siente que tus manos. Están corriendo sin correr en el universo. ¿Quién corre realmente ahora? ¿Son tus pies? ¿Son tus manos? Y ahora, elévalas un poquito y suelta. Suelta las manos. Observa ahora cómo está... La columna lumbar y abre y observa juillín, observa el suelo de la pelvis, ahora bajamos suavemente y las palmas se ponen hacia adelante y observa el centro de los pies y el centro de las manos, y ahora el lateral, disfrutar, disfrutar es toda una experiencia, disfrutar en calma. Y calma para disfrutar. Bajamos y aquietamos. Permite esto. Permite que la transformación sea consciente, sea dándote cuenta. No trates de controlar y simplemente deja que el cuerpo se expanda y se transforme de espacio en un cuerpo de espacio, en un cuerpo de paz. Y en este cuerpo que ahora tiene espacio... Vamos a enviar la información de que yo soy, yo soy, amor, amor universal. ¿Quién dice yo soy? Mm yo soy amor universal, yo soy amor, yo te amo. Vamos a ir un poquito más allá en la experiencia, aún el cuerpo expandiéndose, aún haciéndose más sutil el chi, vamos a unir nuestros corazones porque nunca hubo dos. <ríe> y ahora, corazón a corazón, dándonos cuenta, captando esta realidad sutil, pero poderosa, vamos a enviar esa información a lo más profundo del interior. Sintiendo que llegamos a todos. Yo soy amor universal. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo te amo. <ríe> Yo te amo. Yo soy amor universal. Yo te amo. Yo soy amor universal. Yo te amo. Date permiso para que ese cuerpo vacío haga lo que quiera hacer en el estado de ingravidez. En el estado de paz no hay fuerza de atracción. En el estado de paz somos transparentes, enormes. Date permiso para que tus brazos, tu cuerpo, haga lo que necesite hacer sin interferir. Yo soy amor universal. Yo soy paz. Yo soy paz. abrir, abrir. Yo soy alegría. Yeah. Mm. yo soy gracia yo soy gratitud gracias y ahora vamos a explorar un poco más Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy amor. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. paz. Ah. como si estuvieras danzando si te danzara todo el universo como un alga en el mar caribe en un banco de coral pero en el centro tú eres el centro es importante este detalle. Minyue siempre está centrado, siempre se observa a sí mismo. No me pierdo en el vacío, ni en las sensaciones. Yo soy, yo soy, yo soy. Minyue. Amor. I am, I am, I am. Je she's suis, sweet, je she's suis, sweet, she's sweet. Elsa, Elsa, Elsa. Yo soy, yo soy, yo soy. Alegría. Gratitud. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Minyue En mi min en todo. Yo soy. Todo el campo de amor. El campo de conciencias despiertas. Somos uno solo, somos Hun Yuan Chi original. Yo soy, yo soy, yo soy. No hay yo, no hay tú. Todo es abundancia de Chi. Mi yo está en todo el espacio-tiempo. Yo soy. Observa qué distinto es a decir. Tengo que yo soy. Tengo que yo soy. Ni siquiera es parecido a. Quiero. Yo soy. Quiero hacer. Tengo que. Quiero ser. Yo soy. Yo soy. Yo soy abundancia. Yo soy gratitud. Yo soy confianza. Toca sin tocar. Todo eso que eres ahora. Esa gran joya. Esa belleza. Y despacio vamos a atraer todo ese chi que somos yo soy amor yo te amo en mi corazón están todos y yo estoy en el corazón de todos y nunca hubo dos yo soy ah. yo Alegría. Yo soy, yo soy, yo soy. Gracias. Y esto se expande a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, a las personas que necesitan nuestro apoyo compañeros, conocidos, de conocidos, amigos de amigos. A toda la conciencia humana. Ucrania es solo una parte pequeña. Mi corazón abarca toda África, toda América, toda España, todos los países siempre tienen marginados, olvidados y de ellos nadie hablará. Nadie hace una guerra por ellos. Y las guerras desaparecen de nuestro interior. Cubrimos Tuchi. No es una tregua, es el estado minyue. Cultivar el estado minyue y enviar amor a todo lo que nos toca vivir. Y ten la certeza de que todas tus células codificarán en más y más y más amor. Despacio. Relajamos los brazos. Entreabrimos los ojos y vamos... Asentarnos. Podemos admitir la belleza de nuestro corazón. Podemos comprender. ante el temporal que hubo ayer estuviéramos en paz en unos lados toca temporal en otros guerra, en otros hambre en otros abundancia y enfermedad mental adicciones es esta la humanidad Pero la mayoría de los habitantes de este planeta tienen un buen corazón. Ahora nos unimos a todos los corazones puros. Y nos unimos a todos los corazones puros, olvidados de sí. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Este yo soy es el latido del universo silencioso. Es el pulso. que nos lleva al gran vacío es muy parecido a yo soy todo es uno nunca hubo dos. Cuando llegue el miedo. Mm. Regresa a tu estado, Minyue. Cambia la información. Yo soy, yo soy, amor. Yo soy, yo soy. Todo el gran e inmenso campo de amor de maestras y maestros de todos los sin tiempos, de todas las culturas. El doctor Panmin. campo de información de las conciencias despiertas. Ahora comprendes lo que es nutrir al campo y es nutrirte. La voz habla para todos. Todo está donde debe estar. Si tú estás donde has de estar. Desde el campo de conciencia de amor universal Atraemos el chi más puro del universo y giramos en la completud. Y vamos a través de nuestra cabeza unificada, de ese cuerpo, de ese holograma de humanidad. Gira y gira, Minyue, sin hacer nada. Yo soy, yo soy. Todo se transforma. Practicamos el estado de amor, de paz, de alegría y de gratitud y creamos un cuerpo nuevo de humanidad. Creamos ese cuerpo de paz, de cuidado, de amor, de apoyo mutuo, ese cuerpo de abrazos y silencios, ese cuerpo de alivio, de confianza. Minyue danza. Minjue sonríe, los pies rítmicos sobre la tierra, el corazón latiendo y el cielo inundando todo el espacio-tiempo y siendo autoconsciente, deliberado, abundante. Girando despacio, a todo nivel, no hay nada que quede escondido, todo se transforma, todo el chi se hace muy fino, puro, brillante. A través del cuello una pequeña parte gira, pero lo abarca todo. Minyue permanece girando en la cabeza y va a través del cuello. Ya no vibra. La vieja frase, tengo que, tengo que, tengo que, no tengo tiempo, tengo que, tengo que, tengo que. Ahora solo hay. Yo soy el centro del universo. Yo soy la paz. Yo soy la alegría, soy belleza, soy apertura. Y así voy a través de los brazos, ¿dónde están? Todo se transforma en paz, en amor, en gratitud, en alegría, en alivio, en descanso. En infinita confianza, despierta la semilla de lo que eres. A través del pecho. Minyue no se pierde. Minyue es entrado. Minyo respira en cada célula y respira en mi mente y en la completud respira y eres el centro y el universo respira en ti y todo es autoconsciente. No hay límites. Todo completamente se transforma. Cualquier tensión, recuerda. Todo es chi. Yo soy, yo soy, yo soy. Esta felicidad. Este cambio, yeah. yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Todos los órganos internos, ¿dónde están? Desaparecieron. Oh. Son puro gozo, son puro amor, son pura paz, puro silencio. Me lleva a través del abdomen, girando, sin hacer nada. Recuerda la unión de esos corazones en un solo corazón. No te pierdas en las sensaciones. Min-yo es el centro de todo el universo. El centro. Chong. A través del abdomen. Yo te amo. a través de toda la columna vertebral A través de los miembros inferiores, caderas, muslos, glúteos, ¿dónde están? Yo soy amor, todo es amor. Yo soy paz. Yo no soy alegría. Yo soy gratitud. Suavemente. Sostienen las manos. El chi. Todo el universo. Está girando. Suavemente elevamos los brazos de chi. ¿Dónde están? Todo es océano de chi. Y vamos a sembrar ese amor, esa paz esa alegría, esa gratitud, con la finura y la potencia del chi puro universal. Las manos Minyue vierten el chi a través de la cabeza, la puerta del cielo infinita, El centro de las manos y el extremo de cada dedo son todos fluidos ríos de chi. Que atraen fluidos océanos de chi de todas las direcciones, tan puro y tan transparente y fino. Nos dejamos embeber de ese amor a través de la cabeza. Yo. yo soy, yo soy, yo te amo. Ese holograma humano está hermosamente diseñado, completamente abundante en chi. Cada célula codifica y replica la paz, el amor universal. No importa lo que pase, yo soy paz. Cuello, miembros superiores. hecho, los órganos internos, todo el campo es puro amor todo el campo de informaciones muy eficaz todo el campo de informaciones muy poderoso yo soy, yo soy, yo soy. en el pulso silencioso vamos a través del abdomen y la espalda los miembros inferiores. Toda la tierra, toda la naturaleza, todo el sinfín, el origen Levamos. vamos vertemos mm. Mi yo observa, refleja la belleza, refleja la armonía. Es un cuerpo inmenso, bello, lleno de vitalidad. Todo fluye en coherencia. Desaparecieron algunas frases. Y se hacen mucho más presentes y más claras. Creo con la palabra. La palabra imprime todo el abecedario de mi ADN. Soy ese lenguaje. Soy esa realidad. Yo soy amor. Anti en alto, medio, bajo, toda esta esfera universal de chi que somos, elevamos otra vez. Una pequeña tensión, una gran tensión, solo es chi. Se está liberando, desaparece. Vertemos. Abundancia, belleza, confianza, calma, gozo, gozo. Las manos atraen el chi hacia el bien bajo. Los pies atraen el chi hacia el tantien bajo. Tianmen atrae el chi hacia el tantien bajo. Minyue está en el tantien bajo. Las manos cubren tu chi. Somos el centro. El universo centrado. como si nada. Multiplícalo por toda la familia, por todos los que vinieron y los que vendrán, por todos los amigos y las familias de tus amigos, por todos los que vinieron y los que vendrán. y expándelo a toda la humanidad, manteniéndote en el centro, y yo ese observa, sonríe sin hacer nada. Amor universal, soy, paz, calma y disfrute, yo soy, espacio de alegría. Yo soy gratitud. Gracias. Relajamos las manos. Respiramos en mi y giramos un poquito mi adelante. Y date la libertad de poner las manos sobre las rodillas o donde quieras. Yo soy luz de amor, mi llueve, yo soy alegría, yo soy gratitud, yo soy paz. Yo soy amor, mi llueve, yo soy paz. Yo soy alegría, yo soy gratitud, al otro lado, yo soy amor minyue, soy amor universal, yo soy paz, yo soy alegría,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 Gratitud, somos uno, <ríe> somos un Joan Linton, somos la valentía de celebrar la vida en cada instante.